Ahí está. Buenos días, buenas noches, ¿cómo les va? Este, estamos arrancando este, eh, este tiempo del taller de crecimiento. Eh, perdón que nos hemos extendido un segundito con, la, con el horario, pero ya estamos eh, hoy aquí. Hoy es 16 de noviembre, una linda fecha. Para los que les gusta el fútbol, hoy vamos a tener... Eh, a muchos valientes que se nos van a, eh, a sumar hasta las 20.30 porque está por jugar Argentina contra Brasil. <ríe> y, y bueno, algunos van a estar este, pendientes también de ese partido, así que no hay ningún problema. No es necesario que, que te quedes hasta el final este, si sos muy futbolero. Si no, este, nosotros vamos a tratar de terminar el día de hoy con este estudio número 6 que ya eh, estamos también finalizando, saben que nos queda eh, esta y una, eh, una clase más que vamos a, a, a estar haciendo un resumen de todo lo que hemos visto en este tiempo. Así que, eh, bueno, el, el, el próximo martes estaríamos cerrando este estudio de Gálatas que fue un estudio inductivo, algo que este, lo hemos hecho en otro, en otro momento pero en, este, eh, en esta oportunidad lo hemos hecho totalmente inductivo. Así que, eh, felicitaciones a los que han estado eh, siempre. Eh, y acá yo estoy ya mandando por el grupo de WhatsApp, voy a estar mandando el link de nuestro video en vivo de Facebook Live. Agradecemos al Señor por esta eh, plataforma que nos permite estar transmitiendo en vivo. Ahí creo que ya ahí está, ahí estoy mandando eh, para que eh, puedan estar accediendo eh, eh, directamente eh, por el link ¿sí? de la clase del día de hoy. Bueno, ¿qué les parece si oramos eh, y arrancamos ya? Comenzamos esta, esta tarde, eh, este tiempo de reflexión, de abordaje de la palabra, de estudio. ¿Te parece que? ahí donde estás, vamos a estar eh, dirigiendo una oración y vamos a estar poniéndonos de acuerdo con el Señor. Ahora Isaura, bienvenida Isaura. Qué bueno Isaura siempre allí firme desde Nogolí. Estás en Nogolí, ¿no Isaura? Así que, bueno, qué bueno que podemos estar juntos. Oramos. Señor, gracias por esta tarde. Gracias porque podemos una vez más estar en, en este tiempo de, de Gálatas, Gracias porque hasta acá nos ayudaste. Gracias por la bendición de estar juntos eh, a través de la presencialidad y de la virtualidad. Gracias porque sos nuestro Dios. Gracias, Señor. Ahora nos ponemos de acuerdo, te pedimos que nos estés bendiciendo, que nos estés hablando, que nos estés ministrando a través de tu palabra, a través de los eh, comentarios que vamos a estar realizando acerca de estas preguntas que también nos realiza este estudio para poder Indagar y para poder ir afirmando lo que tu palabra nos quiera decir en esta tarde. Gracias, por, aún por el fresco, Señor, que ha cambiado el clima este día, el día de ayer ya comenzó a cambiar. Y gracias, Señor, porque los tiempos son tiempos tuyos. Gracias, bendito Dios. Nos ponemos bajo tu autoridad, resistimos toda obra del enemigo, Señor, y declaramos que este es un tiempo especial en tu presencia. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. ¡Qué bueno, Isaura! ¡Hola, Hilda! ¿Sí? Desde Buenos Aires. ¡Qué bien! Hilda Belis. Bendiciones. Y Ver Ojeda. ¡Ah! ¡Sos Ketty! ¡Ah, te Estás allá en, con Hilda. ¡Qué lindo, Keti. Eh, saludos a las dos. ¡Qué bueno que puedan estar allí juntas! Eh, cierto que vos estabas con un viaje a Buenos Aires. Fuiste. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eh. Así que ahí me dice Mario Ledesma que hoy no puede llegar y que Ingrid también está con, eh, con la segunda dosis. Eh, así que eh, van a estar eh, accediendo al, eh, al vivo o a, al, ta, al taller a través de la virtualidad. Gracias a Dios que tenemos esta posibilidad de la virtualidad. Yo estoy acá con Cristian hoy en la presencialidad, pero... Nunca tenemos que dejar de, de, de tener la virtualidad porque nos permite esto, nos permite poder estar juntos eh, a pesar de la distancia, ¿sí? Bueno, yo les voy a estar compartiendo aquí la, el, el material y de paso si vos tenés tu eh, Biblia por allí, anda buscando la Biblia para que podamos juntos eh, poder eh, estar eh, teniendo los textos, ¿sí? Así que, bueno... Ahí vamos vamos a compartir voy a compartir la pantalla espero que se esté escuchando bien se escucha bien acá yo estoy con el microfonito espero que esté bien el, el audio hola mónica bienvenida ¿Cómo andás? bendiciones si ¿sí? cuéntenme si el audio se está escuchando bien si ¿sí? a ver si está funcionando bien hoy me está funcionando bien la cámara eso ya es algo bueno Ah, mónica dice que se está escuchando bien qué lindo qué lindo bueno eh, Hoy estamos en el estudio 6, ¿eh? y coincide justamente con el último capítulo de Gálatas, que es el capítulo 6. Un capítulo maravilloso, se escucha bien, dice Vero. Gracias, Vero. Muy bien. Este, entonces, ahí, fíjate en tu Biblia, la que vos tengas. Yo voy a tratar de compartir primero con la Reina Valera, y después vamos a ver si podemos... Eh, cotejarla con otra versión, pero vamos a leer estos versículos para entrar en tema y luego comenzamos con las preguntas que nos hace el mismo estudio. ¿Te parece? Comenzamos eh, desde el 1 en adelante. Dice Galatas 6.1, Reina Valera, 1960. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre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 Amén. Y como hemos visto, esta carta, al igual que como comienza, termina de una manera bastante, bastante cortante. ¿sí? Eh, hola María Laura, hola Norma, eh, hola Angie Luz, también allí de Buenos Aires. Así que bendiciones a, a todos los que están conectados. Eh, interesante cómo hace unas semanas atrás comenzábamos la carta y nos damos cuenta de que la carta tiene un, un, un aspecto bastante confrontativo. Y termina bastante confrontativo, no es que eh, suaviza un poco la, la situación Pablo y dice, bueno, vamos a terminarla un poco más dulce. No, Pablo la termina como un poco más cortante que otras cartas, pero tiene que ver con lo que está tratando el tema principal y la preocupación de lo que no se estaba dando bien allí en la iglesia de, este, de Galacia, ¿no? Eh, hola Ingrid, Yolima García creo que es Ingrid, ¿sí? así que ahí te estamos saludando, oramos para que tu salud esté bien, para que no puedas, o para que se te pase todo el dolor en esta, creería que es la tercera dosis, no? la que te diste Ingrid, ¿no? así que bueno, vamos a, los, a las preguntas. La pregunta 17 de todo este estudio eh, dice, ¿qué nos manda Pablo a hacer en 6.2? ¿Sí? Y si leemos el versículo 2, dice, sobrellevar los unos la, las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. O sea, la respuesta sería esa, ¿no? Eh, la NTB dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice, ayúdense cuando se encuentren en problemas. Así pues, estarán cumpliendo la ley de Cristo. Y la Biblia en lenguaje es sencillo, dice, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo, ¿sí? Muy interesante también esta versión. Entonces, ahí me dice, ¿qué nos manda Pablo a hacer en 6.2? Y obviamente me está mandando a ayudar, ¿no? A ayudar a unos y a otros, este... Eh, de acuerdo a, la, a las diferentes situaciones. A mí me gustó la, la del lenguaje sencilla. Eh, ah, es la segunda dosis que te diste Ingrid. Ah, perdón, yo pensé que era la tercera. Sí, porque algunas personas que se han dado la tercera dosis, el refuerzo, el tercer sería segundo refuerzo, imagino, eh, han tenido algunas dificultades de salud. Ah, pero esta es la segunda tuya. Bueno, gracias a Dios que pudiste ya completar el, el cronograma de vacunación. Qué bueno. bueno, dice, eh, ¿cuál sería una manera de obedecer este mandamiento según el 6.1? ¿Sí? Y el 6.1 dice, este, a ver, en la NTV te lo leo, Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Entonces, ¿cuál sería una manera ¿sí? de obedecer este mandamiento según el 6.1? ¿Cuál sería? ¿Eh? Si yo veo que hay un hermano, que hay una hermana que está este, en dificultades, está atrapada en alguna... Eh, ah, dice que fue muy fuerte la, la fiebre y claro, y el dolor, sí... Eh, sí, sí, es verdad. Es verdad cuando a veces nos pega un poquito la, la, la segunda. Bueno, ahí tenemos un, un lindo ejemplo, ¿no? Cuando estamos en dolor, cuando estamos en situaciones este, eh, problemáticas. Y, y acá habla justamente en el 6.1 de los que están eh, en dificultades. Me gusta lo que dice la NTB. Ahí te vuelvo a leer: la NTB dice: Si otro creyente está dominado por algún pecado. ¿Sí? conoces personas que están eh, en situaciones, eh, diríamos, casi adictivas con algunos pecados? Y algunos pecados, cuando estamos hablando de pecados, algunos dice uy, ¿qué será? ¿Algo terrible? No, puede ser, te cuento lo, lo que trabajamos en Celebremos la Recuperación, a veces eh, un pecado puede ser el enojo mismo. ¿sí? Y uno dice, pero el enojo no es pecado. No, pero el, la sobreexageración del enojo... ¿Eh? O, la, o el no manejar eh, emocionalmente las reacciones, ahí se convierte en pecado. O, por ejemplo, la, la misma eh, depresión. ¿Y por qué la depresión termina siendo un pecado? Porque eh, es como que no le damos espacio al Espíritu Santo para que actúe en nosotros. ¿sí? Eh, justamente es, es interesante esto de ver al, al, al otro hermano, a la otra hermana, no en una solución de, de juzgarla, sino de ver cómo le puedo ayudar, cómo te puedo ayudar, qué, eh, qué puedo hacer por vos para ayudarte a que esta situación cambie. ¿Mm? Algunos están atrapados con diferentes adicciones, adicciones al tabaco, adicciones al, este, eh, a las drogas pesadas, eh, adicciones a... a al alcohol, adicciones a la pornografía, adicciones a las compras. Hay personas que eh, son compradores compulsivos y su economía está en jaque porque todo el tiempo tienen que, que, que estar comprando. ¿sí? Tengo eh, casos muy, muy conocidos de personas que eh, eh, son presa fácil ¿no? de, de, de, de estas situaciones. Eh, a, a la ludopatía, al juego... ¿Sí? Eh, diferentes tipos de situaciones. ¿eh? Hay personas que eh, no pueden manejar los ataques de pánico. No sé si conoces alguna persona que está en esta situación y no estoy hablando de personas que no conocen al Señor, sino personas que conocen al Señor. ¿sí? Entonces, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo ayudamos a esa persona? ¿sí? Ahí dice este, Ingrid, restaurándolos. ¿sí? ¿Y cómo lo restauramos? Porque hay como una una faceta de la restauración, ¿no? eh, ayudando a volver al camino recto con ternura y humildad, dice acá la NTB. ¿sí? O sea, hay como una, eh, un protocolo, viste que, que, que siempre hablamos de los protocolos, ¿eh? hay un protocolo que tiene que estar con una gracia de Dios. ¿no? ¿Y eh, cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podés hacerlo? ¿Cómo lo puedo hacer yo en la práctica? ¿Sí? Porque eh, a veces eh, estamos en una en una disyuntiva en nuestro cristianismo. Claro, ahí me dice Ingrid que Dios la sanó a ella de ataques de pánico. Sí, hay muchas personas que están este, viniendo y asistiendo a Celebremos la Recuperación que están superando diferentes situaciones, el alcoholismo, el, este, la drogadicción... Es, ahí está lo que está diciendo Isaura está diciendo a volver con ternura eh, con amor eh. y, y con el amor no hay ley para, en contra del amor viste que con el amor vamos a lograr todo lo que eh, eh, el, el Señor nos ponga lo vamos a lograr con amor ¿Sí? el Espíritu Santo nos va a ayudar el Espíritu Santo nos va a capacitar para poder trabajar en estas situaciones situaciones dolorosas, situaciones complejas, situaciones a veces que están eh, afectando no solamente a, a, a ese hermano o a esa hermana, sino a todo el núcleo familiar o a todo el núcleo de, de, de, de influencia de esta persona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer vos y yo? Eh, esto tiene que ver con, con la restauración, con el amor. Y esto no va a poder salir ni, ni de mí ni de vos si no tenemos nosotros primero esa, esa fuente de amor en nuestro ser. No vamos a poder restaurar a otros si nosotros no estamos siendo restaurados. ¿Cómo voy a restaurar o cómo voy a ayudar si estoy todavía convaleciente en una, en una cama del hospital? ¿Sí? No voy a poder ayudar a otros a, a poder ser sanos cuando yo estoy todavía eh, ahí convaleciente. Entonces voy a tener que restaurarme. Y, y está interesante esto porque me está llamando a mí a la reflexión, me está llamando a decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿Eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está mi estado espiritual? Y acá los, en, el, en la pregunta 18 dice, ¿qué paradoja se ve entre 6.2 y 6.5? Porque ahí parece una, una contradicción. Dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Y el 6.5 dice, pues cada uno es responsable de su propia conducta. La Reina Valera lo dice aún un poquito más cruda, ¿no? La Reina Valera dice, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y el 6.5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Se entiende esto o cómo lo, lo entenderíamos nosotros? ¿Cuál sería una respuesta un poco más este, eh, entendible? Porque si lo leemos así es como que le estamos quitando el, el contexto, ¿no? Pero eh, tiene una, un, una contextualidad estos dos pasajes, ¿sí? ¿Qué sería? Porque dice, ¿qué paradoja se ve? ¿Cómo se explica a la luz? Y ahí tenemos que leer el contexto, ¿sí? Siempre es interesante... Hola Edith, bendiciones, ¿cómo andás? Ahí se nos está sumando Edith también. Siempre es importante contextualizar en todo sentido... Las, este, las frases. Si sacamos de un solo versículo podemos llegar a hacer teologías totalmente erróneas. Pero acá me dice, contextualicemos en, en el 3 y en eh, el 4, ¿no? Dice el 3, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante, le estoy leyendo en la ntv ¿sí? Presta mucha atención a tu propio trabajo porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. O sea, el contexto no me está hablando del sobrellevar las cargas de uno a los otros, sino que me está diciendo de que yo voy a tener que ser medido o voy a tener que medirme conmigo mismo. Es una carrera conmigo mismo, no es comparándome con otros, porque es fácil compararse con el otro. Aparte es casi natural que lo hacemos. ¿eh? Claro, todos necesitamos el amor, dice Isaura, y es verdad. Ahora, acá está hablando de esa paradoja de eh, sobrellevar las cargas y que cada uno lleve su propia carga. No, lo que está diciendo en el 2 en el es coherente con lo que decía en el 1. ¿sí? Yo estoy ayudando al que está pasando dificultades. En el 5, habla de las propias cargas, está hablando de... Nuestra propia responsabilidad en cuanto a estar midiéndome con otros. Yo no me tengo que medir con otros, porque cuando yo me mido con otros estoy haciendo un error. ¿sí? Me estoy midiendo con alguien que no es medida, porque en definitiva ninguno es medida, ninguno de nosotros es medida, cada uno es su propia medida y con el que tenemos que compararnos es con Cristo, no con nosotros, porque... Es muy, eh, es como que viste las hormiguitas, no sé si viste las hormiguitas hoy, eh, ahí en mi casa están súper invasivas las hormigas, eh, con esto de que, bueno, ahora, ahora comenzó a llover un poquito, pero con esta, este tiempo de sequía, las hormigas están buscando este, alimentos, humedad y de todo. Entonces, eh, imagínate las hormiguitas midiéndose altura entre ellas, ¿sí?, ¿Y cuánto más alta puede ser una que la otra? Milímetros o menos, este, eh, algo, algo mucho más pequeño, ¿no? Y, y si se comparan con los seres humanos, no hay, no hay comparación. Vos mirás a todas y son todas igualitas. Decís, bueno, viste, por ahí esta es un poquito más altita, un poquito más larguita, pero nada. Bueno, ese, ese nada es lo que nosotros les queremos sacar ventaja al otro, y en definitiva me voy a tener que medir con, realmente con una medida lógica, me voy a tener que medir en este caso con Cristo. Y cuando me mido con Cristo soy menos que una hormiguita. No sé si llego a piojito, ¿viste? No. Soy nada. Entonces, yo voy a tener que medir mi crecimiento, mi este, estabilidad, mi equilibrio espiritual, no con el otro. Voy a tener que medir con el Señor. Y el Señor me va a decir, bueno, pero medite con vos mismo. Y acá viene lo interesante, que eso es lo que me dicen los versículos 3 y 4. La Reina Valera es un poco más dura, ¿no? La Reina Valera me dice, este, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba, perdón, su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea, me está diciendo, si vos te crees algo, en realidad no sos nada. Claro, ¿eh? dirían este, eh, los, los chicos hace un tiempo atrás, yo ya no sé ni cómo hablan ahora los chicos, ¿viste? ¿Eh? No te la creas chabón, dirían, ¿viste? ¿Eh? Más o menos así, dirían los, los muchachos. Este, pero en definitiva, yo no me puedo creer nada porque yo no soy nada. Ni vos ni yo somos nada. Entonces, ¿de qué me puedo gloriar o de qué puedo estar feliz? De mi propio progreso. Y entonces cuando mido mi propio progreso, me mido a mí mismo. ¿Y cómo me mido a mí mismo? Me mido diciendo, a ver, ¿cómo está David en este 2021? ¿En qué hemos mejorado? ¿En qué no hemos mejorado? ¿En qué hemos avanzado? ¿En qué nos hemos detenido? Y entonces, cuando hago un balance de lo que me está pasando, de cómo estoy espiritualmente, voy a tener que medirme con el David, por lo menos del 2020. Y ojalá me pueda medir con el del 2019, 2018 y así sucesivamente. Lo extraño sería, y lo que, que a veces nos pasa, que nos damos cuenta que en tiempos anteriores estuvimos mejor que ahora. Entonces, algo estamos haciendo mal. Y, y ¿viste? Básicamente eh, todos somos... Este, eh, Personas que tratamos de desviar nuestra responsabilidad, y a eso habla en el 5, que cada uno sea responsable por sí mismo. ¿sí? ¿Por qué? Porque todos queremos decir, bueno, pero este cuando éramos chiquitos ¿viste? y teníamos hermanos, decíamos, no, pero mi hermano fue el que hizo tal cosa. Sí, bueno, pero vos estuviste de acuerdo. Y bueno, y a veces nos comparamos así, y decimos, bueno, pero yo soy mejor que el que está, que mi vecino, y probablemente sea mejor con dos milímetros de, de espiritualidad, nada más. Pero por ahí, si me mido conmigo mismo, hasta salgo perdiendo, porque por ahí, tiempo atrás, meses atrás, años atrás, estaba mejor espiritualmente. Y ahora no lo estoy. Entonces, ese es el punto. Me está diciendo, tenés que ser coherente, tenés que ser una persona que se autoevalúe. ¿sí? Y por eso, dice eh, el, sigue diciendo y la pregunta, a la luz... Eh, del tema principal de la carta. ¿Cómo podrían los cristianos gálatas haber creído ser algo no siendo nada? ¿Sí? ¿Cuáles serían algunas maneras en que este error podría manifestarse entre nosotros? ¿Sí? Entonces, ahí me está diciendo algunas cositas, ¿no? Eh, me está diciendo, los gálatas creían ser algo. ¿Y en qué estaban creyendo ser algo? Con esa falsa premisa de que este, eh, ellos se iban a judaizar. Claro, ahí me dice María Laura, examinarse a sí mismo. Ellos estaban tratando de judiciarse porque va a volver al tema de la circuncisión, va a volver al tema, decir, bueno, eh, ustedes están creyendo algo que no lo son, ¿Eh? y no son nada, ¿y cómo nos creemos nosotros hoy mejores que los demás? A veces con nuestros rituales y decimos, bueno, pero yo voy a la iglesia, como que eso es una garantía de calidad, ¿No? yo voy a la iglesia o... Este, yo soy eh, un fiel asistente y no me pierdo un solo domingo de las reuniones. Bárbaro, excelente lo que estás haciendo. No es algo malo, pero eso no te quita la responsabilidad de analizarte o de analizarme, en mi caso, de estoy haciendo bien las cosas para el Señor. Y esto es como el judaizarme, ¿no? Entonces, yo miro a mi vecino, no, mi vecino no va nunca a la iglesia. Bueno, está bien, no va nunca, pero... Yo tampoco estoy haciendo nada para que él vaya, o no estoy haciendo nada para que se convierta. ¿eh? Y por ahí, hasta como vecino no soy tan buen vecino. Por ahí este, le tiro la basurita al, al, a la vereda de él, ¿no? O, o no lo saludo cuando sale. Entonces, algo no estoy haciendo bien. Y después me comparo, no estoy en la iglesia, levanto las manos, digo, ¡Ay, Señor, gracias porque soy tan santo! y estoy tan lleno de ti, gloria a Dios, que qué bendición que tiene mi barrio de tenerme a mí como, esa, como ese faro encendido de luz de bendición que bendice a, a, a, mi, a mi ciudad, ¿no? y, y el Señor me mira y me dice, muchacho, me diste a vos mismo, ¿no? Por ahí estamos, digo que a esto se refiere... ¿Cuáles serían algunas maneras en que este error podría manifestarse en nosotros? Un falso orgullo, un falso orgullo de ser mejores. Somos mejores personas, somos mejores. Evidentemente, vamos a ser mejores siempre con la obra del Espíritu Santo, con la obra del Señor, vamos a ser mejores. Pero eso no me da la capacidad de que yo pueda, como en este caso estaba hablando, de gloriarme en mí mismo, creerme más. No soy más. Y no soy más tampoco con mis hermanos de la iglesia, no lo soy. Soy un creyente que está siendo restaurado por el Señor, que está siendo tratado por el Señor, que está siendo ministrado por el Señor y que necesita seguir cambiando. Ese soy yo y probablemente vos también seas un creyente, una creyente que está en este proceso de restauración de Dios. Entonces, cuando estoy siendo restaurado, ¿de qué me voy a estar gloriando? No me, no, no me he de nada. ¿sí? A mí me gustó una vez una, una prédica que escuché, que me hizo reflexionar mucho y me, me ubicó espiritualmente. Una prédica que hablaba de eh, los mensajes de la superfe. ¿sí? ¿Y qué significa estos mensajes de la superfe? Esos mensajes que por ahí solemos escuchar que son muy buenos, pero que parece inalcanzable lograr una, esa estatura espiritual del que está hablando. Entonces, nunca voy a llegar a ser esa persona porque, si es, sí, estoy orando ocho horas por día. Digo, bueno, wow, qué bueno que puedas llegar a orar ocho horas por día. A mí, con media hora ya estoy, medio suficiente, una hora en esos días. Si llego a dos horas, viste, estoy en la gloria. Pero ocho horas, oh, hice 40 días de ayuno y oración. Uh, tremendo, ¿sí? Yo creo que, no sé si logré hacer una semana completa de ayuno y oración. Pero eso, ¿me hace más o me hace menos? En realidad no me hace nada. En realidad, eso que está pasando no es para un orgullo espiritual. Eso está buenísimo. Ojalá que Dios nos siga administrando y, y que tengamos mujeres y varones de fe que puedan tener eh, compromiso con el Señor. Pero eso no me hace más, no me hace más santo, no me hace este, mejor eh, creyente. si sí, ese es mi motivo de orgullo. Sí me va a hacer mejor. Si es un, parte del trato de Dios para, para mi vida, ahí sí. Y si es parte del trato de Dios y si Dios está haciendo maravillas, gloria a Dios. Pero eso no significa de que yo sea una mejor este, eh, persona o un mejor creyente porque no tengo nada de qué enorgullecerme. Esa es la, la, la verdad de lo que está diciendo Pablo acá. Porque Pablo estaba tratando con este orgullo espiritual de los gálatas. Los gálatas se creían superiores porque habían encontrado como una fórmula de ser mejores creyentes al judaizarse, al volverse a las costumbres judías, al tener la circuncisión, al respetar las leyes. O sea, ellos se pensaban mejores y le estaban queriendo dar cátedra a Pablo, que Pablo le había traído el mensaje de Jesucristo. Pablo estaba enojadísimo con esta situación y por eso Pablo ataca esto dando algunas señales maravillosas como estos primeros versículos. Si vos lees estos dos primeros versículos de Gálatas, es algo tremendo, porque esta es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Los que restauran, los que eh, traen nuevamente al camino del Señor a personas que estaban alejados, los que sobrellevan las cargas de los otros. Estamos cumpliendo la, la ley de Cristo haciendo esto, ¿sí? Entonces Pablo dice, ese es la, el, el camino. ¿Cuál es el camino? ¿Que yo me sea, me crea algo? ¿Que yo imponga eh, situaciones? Me acuerdo que, que, que, que había personas que este, le costaba un montón orar temprano porque tenían trabajos hasta muy tarde. Entonces, claro, ¿viste? llegaban a las 1, 2, 3 de la mañana y, y la oración comenzaba a las 6. No le daba el tiempo para, para ir a la serie de orar. Entonces, ¿qué hacemos con esos hermanos? No, esos hermanos están en la carne, ¿viste? Porque no pueden orar. Es mentira. Bueno, no le, no le impongamos cargas, ¿viste? Porque a veces nos imponemos cargas. Deberíamos hacer la vida más fácil a, a todas las personas. Sí, con esto no estoy queriendo decir de que no te comprometas con el Señor, no. Estoy diciendo de que eh, si nosotros tenemos el amor de Cristo, el amor... El Señor nos va a hacer eh, tener estrategias para que todos podamos amarnos unos a otros. Eh, dice Mónica, eh, no, nunca debemos olvidar que Dios conoce cómo somos. Esa es la verdad, somos de verdad. Él nos conoce. Entonces, eh, en este tiempo tenemos que tener este cuidado, un cuidado especial con todos los hermanos. Y en el 7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 porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. La Biblia, este, Palabra de Dios para todos, dice: eh, no se engañen ustedes mismos porque nadie puede hacerle trampa a Dios. Uno cosecha lo que siembra. ¿Te acordás de la. Había una novela, esto de la edad mía, y probablemente por ahí vos, que, que era una novela que decía, cosecharás tu siembra. Creo que de la década del 90, ¿no? Puede ser. Sí. ¿Eh? Si alguno por ahí este, la, la vio, sí. este. Sí, más o menos por ahí, ¿no? Cosecharás tu siembra. No habrá Argentina, ¿no? Eh, dice, quienes siembran únicamente para complacer su naturaleza humana y sus malos deseos, solo cosecharán la destrucción eterna. Pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Entonces, este principio espiritual está diciendo que... Nosotros tenemos que sembrar, pero ¿cómo tenemos que sembrar? ¿Eh? Cuando hablamos de sembrar es eh, el proceso de la siembra, ¿no? Preparar la tierra, eh, preparar el, la semilla, eh, buscar el momento adecuado, sembrar, ¿sí? ¿Qué tenemos que sembrar? Acciones espirituales, ¿sí? Este sería la, la, el planteo, ¿no? Y en el 6.6. En el 6.6 dice, el que está aprendiendo el mensaje de Dios debe compartir lo que tiene con el que le está enseñando. ¿Qué le está diciendo Pablo acá? ¿Sí? Porque Pablo este, le estaba dando aquí algunas, algunas pautas. Que todo lo que nosotros sembramos vamos a tener una, una cosecha. ¿Sí? Entonces, cuando yo soy generoso, cuando soy generoso con eh, las personas que eh, tengo a mi alrededor, cuando comienzo a, a, a, a brindar mi vida y comienzo a sembrar, ¿no? Y en esto nos toca a todos. Está bueno, está bueno que lo, que lo seamos, ¿sí? Está bueno que lo seamos con las personas que, eh, que de alguna manera eh, tenemos como referentes espirituales, ¿sí? Por ejemplo, con, con los líderes, está bueno que seamos generosos, uh -huh. Y generoso por ahí no, no, no solo con dinero, sino con acciones, eh, darles algún mimito, ¿sí? A los pastores, eh, porque a veces los pastores también necesitan esa eh, esa eh, esa palmadita en, la, en, en el hombro, ese eh, mimo, ¿sí? Eh, a mí me sorprende que eh, por ahí nosotros somos muy propensos a, a ser generosos con personas que están muy lejos y no con los que están cerca. ¿sí? Por ejemplo, te cuento, este, eh, eh, hay muchas personas que ofrendan y, y dan de su dinero a ministerios que están lejos, ¿sí? de Centroamérica, de Norteamérica, o de, de Argentina, en, en, en Buenos Aires, o en otras este, provincias. Y eso no está mal, yo no estoy diciendo que eso está mal. Ni te estoy diciendo no lo hagas. No, al contrario, hazlo porque todo lo que vos vas a sembrar vas a cosechar. Y hacelo también con los que tenés cerca. Por ejemplo, a los que eh, tienen a sus líderes cerca, a sus este, eh, referentes espirituales cerca. Yo creo que tenemos que ser generosos, ¿no? Tenemos que, que dar regalitos. ¿sí? Por ahí cuando le, le damos un regalito al pastor, a veces yo lo hago, te queda como sorprendido mirando, eh, esto para mí Sí, sí, porque este, agradezco a, al Señor por tu vida y, y quiero honrarte. Eso, viste, esa... No te estoy diciendo que le estés dando parte de tu sueldo, no, no, no, no. No, eso... Estamos hablando de, de sembrar, de sembrar, a veces sembrar una, un, un servicio, eh, a veces sembrar una, un, una ayuda, no sé. Lo que el Señor te marque, siempre haciéndolo... En el espíritu, porque en realidad lo que cosechamos, todo vamos a cosechar, pero la cosecha espiritual tiene que ver con la siembra espiritual. Si lo hago, por ejemplo, te digo, viste que, que, que algunos hacen esta ecuación, yo doy tanto al Señor y el Señor me va a devolver el ciento por uno. Entonces, esa ecuación no funciona porque si yo lo hago como una ecuación matemática o una ecuación financiera, bueno, eso es parte de mi propia especulación de querer tener más dinero. Pero eso no, no, no va a ser un bendecido. Ahora, si yo doy en el espíritu y digo, Señor, esto te lo estoy dando a vos, porque sé que estoy sembrando para tu reino, el Señor me lo va a devolver. Me, porque esa, esa siembra va a tener cosecha espiritual. ¿sí? Este, yo tengo muchas anécdotas, este, conté hace un tiempo atrás, ...que eh, en un año, eh, justo cuando nació Pablo, en nuestro primer hijo... ...nosotros estuvimos en, eh, en Mar de Plata, de vacaciones... ...y eh, yo ese año yo quería cambiar de trabajo... ...yo estaba trabajando en un comercio y yo quería cambiar de trabajo... ...yo quería trabajar de lo que eh, este, soy, yo soy docente... ...en ese momento estábamos viviendo en la provincia de Buenos Aires... ...y eh, por, una, eh, por un inconveniente el título que yo tenía... Estaba avalado este, por la Nación, pero no por la Provincia de Buenos Aires. Había que inscribir el título en la provincia para que sea avalado por la provincia. Entonces, de lo único que me podían tomar era la antigüedad docente que tenía y me daba un puntaje bajísimo. Así que no había manera de que pueda conseguir un cargo público. Y yo quería conseguir un cargo. Entonces, estaba orando todo. Eh, esto fue en el este, año 90 y, 96 y las, las vacaciones las tuvimos... 96 y 97 yo estaba orando por esto y las vacaciones las tuvimos este, a, al principio del de año eh, 98 ¿sí? y ese año yo le dije Señor yo quiero ese fin de año yo cambiar yo quiero cambiar de de, de trabajo, yo necesito Señor y bueno eh, orando orando, orando, orando estábamos el, el, de vacaciones y fuimos a una reunión algunos deben conocer la iglesia del pastor, no sé si todavía está, del pastor Olier, allí en el Mar del Plata. Y fuimos a, a una reunión y en medio de la reunión, eh, yo orando y estando ahí en, el, en medio, antes de que comiencen a, a, a recolectar la ofrenda, eh, yo siento que el Espíritu Santo me decía que yo tenía que diezmar el sueldo, que quería ganar en ese, en ese año. Bueno, y la verdad que era un desafío, porque si yo diezmaba el sueldo, no teníamos que volver al otro día de las vacaciones, porque me quedaba muy poco dinero, me quedaba para la vuelta y, y para quedarme en casa. Entonces, lo hablé con Fernanda, le dije, Fernanda, mira estoy sintiendo esto, y Fernanda me dijo, no lo dudes, lo que Dios te indique, hazlo. Así que le eh, dije, pero mirá que nos tenemos que volver mañana porque ya nos queda muy poco dinero. Bueno, volvámonos mañana, nos volvemos mañana, pero haz lo que tenés que hacer. Y bueno, eso fue una siembra. ¿Y cuál fue la cosecha? Vos sabés que ese año yo estuve este, eh, insistiendo, insistiendo, insistiendo en tratar de conseguir trabajo... Iba todos los jueves a la tarde, ya tenía un trabajo, quería cambiar el trabajo, quería hacer este, mi trabajo docente. Todos los jueves a la tarde iba al Consejo de Educación de Lanús, nosotros vivíamos en Lanús, y un jueves de agosto de, de Lanús, ahí en el, en, en el Consejo de Educación, este, fui a preguntar si, si había algún acto público, si había algún puesto de trabajo, y de adentro de, de la oficina de adentro de, del consejo salió la, la, la directora y muy enojada conmigo salió y me dijo, ¿sabes qué? ya estoy cansada de que todos los jueves vengas a preguntar lo mismo dice, entonces como no quiero que vengas más te voy a ofrecer trabajo te voy a ofrecer trabajo pero no vas a venir más así que Tomaste trabajo y no vengas más porque ya estoy cansado. Y bueno, gracias a que tomé ese trabajo, comencé a ganar lo que había diezmado. Comencé a tener, porque encima lo interesante fue que pude seguir trabajando en el comercio y a la vez trabajando como docente. Y no solo eso, sino que gracias a que eh, entré a trabajar ese año, ese año habilitaron el... el este, mi título, y ese año fue el único año que inscribieron a través de las escuelas. Como yo estaba trabajando en las escuelas, me pude inscribir y al otro año pude comenzar ya a este, eh, concursar. O sea, Dios habilitó todo. Y les, si les cuento lo que pasó después, al otro año yo comencé a concursar y, con, y el primer eh, acto público que fue, fue un acto de titularización. Y en ese acto de titularización yo pude tomar un cargo titular, porque estaba inscripto, porque Dios honró su palabra. Dios la siembra de la cosecha y yo lo tomé y dije, Señor, esto es solamente este, una obra tuya. Me preguntaban ahí en el acto público, porque yo eh, encima estaba totalmente perdido, no sabía ni cómo se manejaban los, los, los actos públicos en ese momento, y, y estaba preguntando y me decía, pero ¿qué es el primer acto público? Y, sí. No, decía cómo ya tomaste cargo titular en el primer acto público? Sí. ¿Y, ¿Y cómo tengo que hacer? Y estaba preguntando para que me guíen, cómo dar. Bueno. Y, y decían, pero vos tenés un Dios aparte. No, digo, el, el Dios que tengo es el, el Dios. Dios me está bendiciendo. Y, y, y te lo cuento porque Dios siempre es fiel. Yo podría. Eh, contarte muchos testimonios y seguramente vos también, de siembra y de cosecha. Porque cuando lo hacemos en el Espíritu, el Señor respalda su palabra. Y por eso te, te animo a que vos puedas tomar esta, esta decisión de decir, yo quiero sembrar para el Espíritu. Por eso dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. Estas aplicaciones son tremendas, tremendas para vos y para mí, porque el principio de la siembra y de la cosecha es un principio que siempre estuvo vigente y hoy más que nunca está vigente, porque hoy que conocemos al Señor, sabemos cómo tenemos que manejarnos con el Señor. Y termina esta última pregunta que nos hace ahí o o consigna Dice, Pablo concluye la carta, la 20, en 6 del 11 al 18 con varios conceptos importantes expresados concisamente. Dice, ¿qué lecciones vemos en estos versículos para nuestra vida hoy? Fíjate, del 11 al 18, dice, fíjense que uso letras grandes para escribirlas de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Algunos de aquí deducen de que el problema de Pablo probablemente haya sido su vista, sí, su visión, porque este, escribió con... Letras grandes. Según lo que se tiene entendido en el original, esas palabras estaban como este, eh, con, con, con trazos mucho más grandes. Dice los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. O sea, la verdad es que lo están haciendo no de una manera honesta. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Aparentemente en ese tiempo los este, judíos no estaban tan eh, en boga de la persecución como los cristianos. Así que eh, era una, una conveniencia. Entonces dale, circuncidate así no te persiguen y vos podés seguir haciendo la, este, la tuya. Dice, ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder captarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. O sea... El único objetivo era tratar de tener más seguidores, ¿sí? más likes en, el, en las redes sociales, más me gusta. ¿sí? ¿Cuántos me gusta tenés? ¿Eh? ¿Y cuántos, viste que fíjate que interesante porque en ese tiempo parecía que también había redes sociales, ¿no? Como, ¿eh? Más seguidores. ¿eh? ¿Cuántos seguidores tenés? Un millón y pico. ¡Wow! Eso es importante, ¿no? En cuanto a mí, dice el 14, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo... Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. O sea, todo lo que pasa ya no tiene sentido. Dice, no importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Me encanta esto que dice acá, ¿no? Transformados en una creación nueva. Esto dice la, la NTB, te lo estoy leyendo, ¿sí? Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Y mira el 17, el 17, wow. Sí, Pablo, viste, se le salió un poco la cadena, diríamos, ¿no? Se fue un poco... Claro, la banquina, estuvo un poquito banquineando ahí. Nos dice, de ahora en adelante, que nadie me cause problemas de esas cosas, como diciendo, ya está, lo que escribí, ¿sí? todo lo que dije me parece suficiente. Dice, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Pablo podía decirlo con toda autoridad. ¿Eh? Lo que hicieron, este, apedrear, lo azotaron, lo encarcelaron. Pablo tenía autoridad para decir, yo tengo las marcas de Jesucristo en mi cuerpo. ¿sí? Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Y concluye diciendo, amén. Qué tremenda esta carta, tremenda la carta. Estos conceptos este, expresados es como que hacen un breve resumen de eh, la importancia de la carta. Eh, podríamos decir, si lo miramos desde el punto de vista solo analítico, que Pablo estaba un poco enojado. Pero entendemos su enojo. Pablo había fundado estas iglesias. Pablo había estado ahí con ellos, Pablo les había inculcado el amor al Señor y estaba viendo que estos hermanos se estaban desviando. Y Pablo decía, no, yo no quiero que esto pase. Entonces, los exhorta, a veces un poquito más fuerte, pero los exhorta a que cambien la actitud. Y yo creo que, en todo caso, eh, necesitamos, en, en, en algún tiempo necesitamos que el Espíritu Santo también nos confronte y nos diga, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y por ahí, eh, queriendo o no queriendo, a veces con pequeñas desviaciones nos vamos alejando de lo que sería el centro de, de servir al Señor, ¿no? Entonces, eh, que tengamos en cuenta estas, estas cosas, porque por ahí hoy no está tan en boga esto de la circuncisión o de, de, del judaizar, pero... Hay otras cosas que también nos están haciendo repensar nuestro cristianismo. Y al repensar nuestro cristianismo necesitamos decir, Dios, yo quiero eh, ser un, un hijo, una hija tuya, yo quiero ser alguien que realmente te ama, alguien que realmente te, te considera como, y, te, y te sirve como Dios. Así que cierra este, este breve estudio que hemos hecho. La semana que viene vamos a hacer un raconto de todo esto, vamos a hacer un, como un repaso Así podemos eh, cerrar este estudio de Gálatas. Creo que esta carta nos deja muchísimas eh, enseñanzas y nos deja cosas que, que a nosotros nos eh, van a bendecir ¿sí? y nos van a, a, a fortalecer. Probablemente vos seas de las personas que conocen mucho al Señor y, y hayas estudiado o hayas visto la carta muchas veces y eso es muy bueno, pero también es bueno ir sacando estas pequeñas eh, y, o grandes este, eh, reflexiones que nos vayan ayudando en nuestra, en nuestra vida cristiana. ¿Te parece que oremos y cerramos esta noche? Eh, para todos los que se han quedado, qué bueno, todos los que se han quedado allí, gracias por, por el, el aguante a pesar de que está jugando Argentina. <risa> este, los que lo ven después ya, ya van a saber el resultado, yo no sé cómo va el resultado. Pero eh, gracias a todos los que estuvieron presentes y vamos a tener una palabra de bendición, ¿sí? Oramos, Señor, gracias por este tiempo, gracias por todos los que estamos haciendo este estudio eh, inductivo que nos ha llevado a ir eh, viendo la carta a través de preguntas, de preguntas que nos hicieron reflexionar, nos hicieron repensar eh, lo que estaba diciendo tu palabra en esta carta, Señor, Gracias por la vida de Pablo, Señor. Gracias porque a través de él eh, lo usaste para bendecir a diferentes eh, congregaciones y lo usaste, Señor, para dejar escritas estas palabras que hoy nos siguen ministrando, Señor. Gracias porque así como usaste a Pablo también, nos estás usando a nosotros hoy, Señor. Y hoy estamos siendo los que... Estamos creyendo en ti, Señor, en el 2021, en este tiempo. Y vos estás usando la vida mía, la vida de mis hermanas, de mis hermanos. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes dificultades, pero creo, Señor, que cada uno de nosotros te ama, te respeta, Señor, te adora, te bendice, te reconoce como Dios. Por eso, eh, cuando terminamos esta carta, Señor, te decimos, Señor, queremos que tu Espíritu Santo siga renovando esa pasión por ti. Siga renovando ese amor para ayudar a los que están necesitando. Siga renovándonos ese, esa gracia para poder estar eh, entendiendo tu voluntad. Y siga dándonos esa eh, madurez espiritual para eh, poder corregir esos errores que por ahí nos comienzan a desviar de lo que vos querés en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos eh, en, eh, en esa voluntad tuya, Señor. Ayúdanos a ser equilibrados. Ayúdanos a, a tener eh, amor y a, a tener constancia y a poder ser personas que, que realmente vivamos como vos querés, Señor. Ayúdanos a no ser eh, engreídos espirituales a no creernos más de lo que somos. Ayúdanos, Señor. Gracias porque en este tiempo, Señor, tu Espíritu Santo nos está ministrando y donde estamos, estamos recibiendo tu palabra. Gracias por todos los que se están sumando, gracias por los que están en vivo en este momento y gracias por los que lo ven después, Señor, eh, algunos con temas eh, familiares, laborales, los bendecimos. Oramos por los que están pasando necesidad, oramos por los que están con diferentes dificultades, oramos por los que están queriendo, Señor, tener un mejor trabajo eh, y aún el que tienen, Señor, te están diciendo, Señor, yo quiero eh, honrarte a Ti, pero yo necesito que Vos puedas estar bendiciéndome, Señor, en en un cambio de trabajo. Oramos por eso, Señor. Oramos por los que están pidiéndote eh, poder tener eh, también un, eh, un hogar este, mejor, Señor. Oramos por los que están eh, con problemas familiares. Oramos por aquellos que están con dificultades, eh, con sus, propias, sus propios temores, con sus propias limitaciones. Oramos, oramos, Señor. Oramos para que vos, como ese papá amoroso que sos, nos abraces y nos y nos bendigas, y nos transformes. Gracias Jesús, nos ponemos en tus manos. Gracias por este tiempo, en tu nombre Jesús. Amén, y amén. Amén, que el Señor les bendiga. Gracias Keti, Hilda, Vero, Gladys, este, Ingrid. Eh, gracias este, a Mónica, a Isaura, María Laura, Edith, este, a eh, luz eh, allí eh, a, a Norma, y bueno, a todos, a todos los que se estuvieron este, ver Ojeda, a todos los que se estuvieron conectando, gracias por estar y bueno, nos queda una más, vamos a estar concluyendo el próximo martes. Me estaban preguntando si vamos a hacer un, un festejo, yo tengo ganas este año de hacer un cierre de, de todos los talleres que hemos tenido, eso sí vamos a tener que hacerlo de manera presencial, así que vamos a ver si lo podemos hacer, ¿sí? Lo podemos hacer de manera presencial. Eh, así que, bueno, bendiciones con los que estamos por aquí y los que no este, hacemos este, un festejo virtual, ¿sí? De todo este año que hemos arrancado con hechos y terminamos con Gálatas. Así que, bueno, bendiciones y no es el martes que viene a la misma hora, ¿eh? Bendiciones. Gracias por todo. Chau, chau, a todos. Chau, Edith, chau, este, Norma, chau, Ingrid, María Laura bueno, a todos. Bendiciones. Gracias por estar así. Que el Señor los bendiga. Chau, chau.